Y claro, yo cuando te digo, desde Pinamar para el mundo, no te estoy sanateando, Te estoy diciendo la verdad, porque ella anteriormente viajaba, iba como pelota de raqueta de un lado para el otro, pero nada le impidió ir de un lado para el otro. La están llamando de lugares increíbles, de todo rinconcito de los países del mundo, la estén llamando de diferentes continentes para que dé su opinión, para que se escuchen sus preguntas en las conferencias de prensa. Estoy hablando de nuestra corresponsal de lujo del mundo del tenis, las que ustedes ya saben, la que conocen de hace muchísimos años acá en el magazine, nuestra querida Andrea Versace. Hola, Andrea. Hola, Cari, qué linda presentación, muchas gracias. De nada. Vos me, vos me decís que te tenés que levantar temprano, nos llamaron de tal lugar, nos llamaron de tal lugar. Bueno, yo tengo que decirle a la gente, la gente bueno. tiene que saber eh, todo tu trabajo, tu profesionalismo, y que te llamen, obviamente, de diferentes países, es lo que habla del trabajo que venís haciendo hace muchísimos años. Sí, la verdad que sí. Pensamos que con la pandemia va a estar un poco más complicado, pero bueno, junto con Mix, eh, logramos cubrir dos ATP 500. Uh -huh. Yo siempre les cuento que hay dos 500, 500, No es Dos ATP 500, que fue el de Hamburgo, eh, el de Viena, que terminó la semana pasada, y ahora recibí una invitación para eh, que ya empezamos a cubrir eh, en Linz, Australia, en, en Linz, en Austria, eh, eh, para las chicas, para la WTA. Y uh -huh. ahí tenemos a nuestra querida Nadia Podoroska. Eh, bueno, les cuento, ayer tuve la ronda clasificatoria, que me volví loca con los nombres porque eran nombres alemanes, austríacos, o sea, son chicas que quieren ingresar al cuadro, así que algunas las conocía, otras no, pero bueno. Podíamos eh, más o menos ver el juego y los resultados. Y hoy ya empezó la ronda, el, el main drop, el cuadro principal. Eh, tanto en singles como en dobles. Bueno, recién recién acaba de ganar Nadia por un doble 6-4. En dobles jugó con la rumana Irina Bebú. Y le ganaron a Ana Danilina y a Elixane y Lecheña. Eh, sí, sí, sí, bueno, me tocó todo. Me toco. Con un doble 6-4. Así que, bueno, estoy acá pendiente a ver si hay una conferencia para nadie eh, para ver si la podemos felicitar, si le podemos preguntar algunas cositas. Yo estoy segura que va a avanzar en singles, así que en la semana seguramente vamos a tener el testimonio de Nadia para los oyentes de MIX. Así que vamos Nadia, estamos haciendo fuerza desde la Argentina y bueno, quiero agradecer a la gente de, de, de, de, de Viena que me que nos convocó, que nos, no, nos vuelven a invitar como para que podamos cubrir eh, radialmente, con notas, eh, este WTA eh, para las chicas aparte que bueno, vamos las chicas, también hay que darle fuerza al técnico femenino, cual, me encantó, me encantó. así cual. que bueno tenemos otra cosa para festejar Ajá. finalmente el argentino Diego Sebastián Schwarzman consiguió el octavo lugar para jugar el ATP Finals es, dependía mucho de su avance en el Master 1000 y estaba peleando no peleando, sino que iban cabeza a cabeza con Carreño Busta, eh, con otro jugador español, y al perder él, eh, di, y con lo que él avanzó en el Master 1000 de París, consiguió entrar en el octavo lugar. Así que ya tenemos los ocho jugadores, los ocho mejores jugadores del año para el ATP España, que van a ser Nova Jokovic, Rafael Nadal, Dominic Tim, eh, el eh, eh Estefano de Grecia, eh, Daniel Medvedev, con todos estuvimos igual, tenemos todas las fotos ahí en la fanpage porque hemos hecho notas con ellos, con Ruler que ganó, salió campeón de, de Viena, con Alexander Zverev y con nuestro argentino Diego Schwartzmann. Ellos fueron lo, son los ocho que van a estar en el ATP Final, el sorteo. Porque se hacen dos grupos, se hace primero un sistema round robin uh -huh. y luego se hace por definición. Vamos a ver con quién le toca a Diego, el sorteo se va a hacer el jueves, así que bueno, publicaremos o les contaremos el lunes cómo quedó, eh, la, la, digamos, dos grupos. Van a tener cada uno un capitán como lo hacen todos los años. Se va a hacer como siempre en, Lon en, en Londres, en el estadio O2, eh, Así que, bueno, nada, un festejo, la verdad, lo que consiguió Diego, lo que conserva su humildad, el, la verdad, lo que se jugó, porque todos los argentinos y todos los que viajaron en medio de la pandemia, y realmente llegar a ese punto, eh, nada, nada, lo conocemos y la verdad que estamos muy felices de que de cómo no, no, nos representa en el mundo. Genial, total. Bueno. Sí, totalmente. Cari, te cuento que ayer se jugó la final del Master 1000 de París, eh, quien se ha consagrado nada menos que Daniel Medvedev eh, en el Rolex Paris Master, eh, quien le ganó a... Eh, Alexander Esberet por 5-7, 6-4 y 6-1. Él había logrado muy bien este, jugar muy bien también en Viena, no llegó a la final porque, bueno, ganó, eh, como dijimos antes, eh, Roulette pero la verdad que merecía ganarlo, hizo un gran partido, así que bueno, se jugó también sin público, como va a pasar con París, con perdón, con perdón, el ATP Final, que también va a ser sin público, así que bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto, la verdad que estamos muy contentos, vamos a seguir alentando a Nadia, eh, queremos... este eh, Queremos este, también, este, bueno, nada, vamos a seguir a, al Peque Schwarzman, al gran Schwarzman, uh -huh. eh, con todas estas noticias. Y bueno, ya se va definiendo un poco el año. También en paralelo se está jugando para hombres el ATP de Sofía, que también vamos a cubrir. y vamos Igual ustedes verán en la fanpage que algunos resultados vamos tirando, eh, porque eh, más o menos para que estén al tanto. Y eh, y bueno, esas fueron básicamente las noticias. Cari, eh, eh, también estuvo el tema de Alexander Esvered, el uh -huh. tema de la acusación, eh, bueno, salimos un poco de contexto, sucede que Alexander Esvered, de 20 años, tiene una exnovia, eh, está separado, pero está a punto de ser papá, a su vez tenía otra exnovia que lo acusaba de malos tratos, eh, él sacó una conferencia de pre una, no una conferencia de prensa sino un comunicado por Twitter, que después lo voy a subir por las redes sociales, en el cual dice que le sorprende que él nunca lo ha realizado, que sí está feliz por su paternidad y que se va a hacer cargo a pesar de estar separado eh, de, de, su, de su exnovia, la que por traer un hijo al mundo, así que Alexander Esveret Talla, quien estuvo a fin de año con Roger Federer haciendo la exhibición, aclaró un poquito ese tema porque hubo un poco un revuelo en el, en el mundo del tenis, así que bueno, esperemos que, que no sea así y que bueno, vamos a ver cómo sigue estas historias que aparecen también en, en el mundo del tenis. Bueno, son las que siempre le ponen el picantito, ¿no? Esta pelota, pelota, raqueta, raqueta. Exactamente, exactamente, como vos bien lo decís. Así que bueno, gente de Pinamar a practicar tenis, las chicas a practicar Vamos, tenis, las chicas. Gabriela Sabatini, eh, también está, eh, eh, está, hay un montón, hay también este. Eh, tenemos que salir al mundo, así que hay que practicar, practicar, practicar y seguimos esperando las fotos. Si quieren que las hagamos notas, les vamos a hacer notas a los chicos, a las chicas, y bueno, vamos porque a pesar de la pandemia tenemos que difundirlo para que la gente conozca la cuna que tenemos en Pinamar. Tal cual, vamos por eso. Y ya van a venir los momentos en donde vuelvan el torneo mixen. ¿eh? Ay, sí, claro, eh, y vamos a contar a la gente que lo teníamos para fin de marzo, pero ya ay, cuando ay. se, eh, el te, con el tema de la pandemia, eh, bueno, ya no, no no era posible, entonces, bueno, que cuando todo esto se pueda solucionar y tengamos la certeza de que los jugadores que viajen y la gente de Pinamar estén seguros, que, que, que en cuanto al tema COVID, eh, obviamente va a ser un doble, eh, eh, torneo de Copa Mix vamos a ir, vamos a, a, a tirar la, la, la radio por la ventana así es <ríe> bueno Andre, muchísimas gracias, gracias como siempre por todo el ah, aporte que traes a la radio, muchas gracias por favor y atentos a la fanpage y a las Ajá. notas que con mis compañeros escribimos en la web de Mix Magazine, no se pierdan nada nada, gracias André te mando un besote grande un beso grande para todos. Chao, chao. Así pasó Andrea Versace, nuestra corresponsal del mundo del tenis. Un lujo tenerla acá en la radio. Ya venimos.